Hola qué tal amigos emprendedores bienvenidos nuevamente a su canal Marketing Gastronómico el día de hoy vamos a tener nuestro primer capítulo de preguntas y respuestas del 2020 bueno a decir verdad es el primer capítulo de preguntas y respuestas de toda la historia del canal y de toda la historia de Marketing Gastronómico pero bueno se los estábamos debiendo y ahora es una realidad vamos a a revisar todos los eh, mensajes con preguntas y comentarios y los mejores, los más interesantes, los vamos a traer para ponérselos a, a todos y para contestarlos, obviamente, evidentemente. Eh, nos ha parecido muy interesante esto ahora, pues, que estamos en medio de esta mmm, pandemia, de esta situación, que podamos... Eh, utilizar nuestro canal como un medio para que la gente se, la gente se reúna, para que la gente pueda eh, compartir opiniones, conocimientos, para que no solamente seamos nosotros eh, dentro de marketing gastronómico con nuestros, eh, con nuestros mmm, especialistas, con nuestros profesionales, los que les traigamos la información, sino que también podemos compartir, porque no solamente nosotros tenemos... Eh, toda esta información, también tenemos muchos seguidores que a decir verdad entienden mucho del tema y que, y que también comparten con nosotros y ya lo veremos más adelante, no me van a dejar mentir, pero bueno, todo esto todo esto es muy interesante pero vamos a empezar de una vez a trabajar y a ver cuáles son los mejores comentarios, pero ya lo saben, todo esto va a venir después del intro <música> El intro que no podía faltar. Bueno, ya que eh, hemos vuelto del intro, vamos directamente a lo que nos atañe el día de hoy, las preguntas y las respuestas. Una salvedad, estas son las primeras preguntas y respuestas, porque son muchísimas. Y vamos a tratar, eso sí, de contestar la mayor cantidad que podamos, siempre y cuando sean del interés público. Así que no perdamos más el tiempo y vamos a ver la primera. La primera es de Hippopedia. Dice saludos, soy de México. Pienso que es muy bueno comentarios en gel, pero casi no se usa aquí. ¿Recomiendas que, in bueno, que incentive a los clientes a que lo hagan? Bueno, aquí lo más importante es que uses las herramientas que, que tengas. Eh, que más se ajusten a la realidad de tu mercado, ¿ok? Si, por ejemplo, como tú dices, eh, hiphopedia ya no se usa mucho en México, pues bueno, sería la que menos esfuerzo y tiempo yo le dedicaría. Aquí tenemos otras, eh, otras opciones, como por ejemplo Google Maps, como por ejemplo, bueno, esta Google Maps es una aplicación que de por sí viene instalada de serie en la mayoría de los dispositivos, así que ya está allí, hay que aprovecharla. Eh, TripAdvisor, que es una de las más visitadas a nivel mundial, eh, sí, es, sería un error no estar en ellas. Eh, tenemos otras que son las, las que manejamos eh, casi siempre todos, que son Instagram, Facebook, está TikTok ahorita, también que puede, puede ser una, un tema bien interesante como lo fue o como lo es Snapchat también. Lo importante aquí es que si tu presencia está en todas partes, tu presencia la marca de, de tu marca hace presencia en todas partes, eh, que lo hagas eh, de una manera ordenada. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que aparezcas más eh, o que seas más... Eh, que le des más prioridad a las que a, en tu mercado se valoren más sin dejar de aparecer en las otras. Me explico. Tienes Facebook, tienes Instagram y tienes TripAdvisor, pero tienes TikTok, entonces TikTok lo puedes hacer de vez en cuando, o puede ser que Yelp también sea una opción, entonces revises y hagas comentarios o respondas a los comentarios una vez al mes, y tengas en tu programación más... Eh, le hagas más esfuerzo a tu programación, y económico y, y también de diseño, y de producción a, eh, a las que son más habitualmente eh, utilizadas por tu mercado objetivo. Bueno, espero que con eso haya quedado eh, contestada la pregunta. Vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Estefano Yáñez, que dice... Hola, saludos. Quisiera aterrizar un proyecto gastronómico, pero para ello me gustaría tener una opinión tuya de cuáles son los aspectos a considerar y si en tus videos hay una sucesión para verlos y por cuál empezar para poder organizar mi proyecto. Si pudieras aconsejarme una sucesión de tus videos para ir aterrizando mi proyecto desde cero, muchas gracias. Espero su respuesta. Saludos cordiales. Bueno, Estefano, en primer lugar, en primera instancia, lo que nos parece bien interesante eh, es que estés buscando la manera de organizar o de, o, de, o de encontrar la forma de organizar nuestros videos. Nosotros no lo hicimos con, una con la intención de tener una sucesión de videos. Lo que sí te puedo decir es que una de las cosas más importantes que tienes que hacer es identificar quién es tu cliente. Cuando tú identificas quién es tu cliente, más adelante, puedes determinar cuál es el valor agregado al eh, que tú le vas a entregar en tu proyecto gastronómico. Valor agregado, repito, no es solamente el, el, la comida como tal, lo que vas a entregar como alimento, sino que también es el servicio. Entonces, producto más servicio es el valor agregado. Refiriéndome a esto, eh, lo primero que tienes que hacer es identificar quién es tu cliente para saber qué es, lo que le vas a en, qué es lo que le vas a entregar y así poder saber cómo vas a desarrollar todos estos procesos. Una vez que tengas conocimiento de cuáles son los, eh, de, de cómo vas a hacer todo esto, tanto tus recetas como, como el tema de los servicios, pues tienes la ventaja de saber, de, de, de, al tener organizado todos estos procesos, tienes la ventaja de poder saber o darle precio o valor a cada uno de estos procesos y productos. Así que vas a saber cuánto te cuesta hacer o venderle a una persona tu producto. Y entonces vas a poder determinar cuál es el valor correcto para ponerle precio y saber si más adelante tu negocio es viable o no es viable. Esto se llama un modelo de negocios. Nosotros tenemos dentro del canal varios videos en los que se explican procesos. Se explica costeos, se explican, se explican mermas, se, se explican... Ahora estamos, con, con el tema, estamos incursionando con el tema eh, financiero. Así que todo esto es bien importante. Una recomendación es que empieces por saber cuánto te cuesta tu materia prima, cuánto te cuesta eh, en, en, para hacer el costeo de tu producto, pero también eso quiere decir que ya tendrías que tener Claridad sobre cuál es tu idea de negocio y tu modelo de negocio. Ok, bueno, Estefano, eh, espero que haya quedado contestada tu pregunta. Ah, bueno, la siguiente pregunta es de HDLAPM2020. Buen nombre. Y HDLAPM dice, hola Camilo, gracias por los videos. De nada. Mm. Trato de aprender poco a poco con cada lección que nos brindas. ¿Qué sugerencia puedes darme si quiero emprender, pero no encuentro el lugar para hacerlo? ¿Qué cosa debo considerar para escogerlo? Una de las cosas que debes considerar para escoger el sitio donde vas a abrir tu emprendimiento es el cliente. Tienes que identificar quién es tu cliente, como ya les dije en la, en el, en la pregunta anterior. Eh, Tienes que identificar quién es tu cliente, porque a partir de allí vas a tener claridad sobre cuál es el producto o el servicio que les vas a entregar. Y cuando tienes claridad sobre el producto y el servicio, vas a tener claridad sobre qué necesitas para poder hacerlo. Y para poder hacerlo, tanto para producirlo como para venderlo, vas a necesitar condiciones específicas en ese local. Por ejemplo, si tú lo que vas a vender son hamburguesas, entonces vas a necesitar un espacio más reducido que si fueras a producir eh, comida eh, en, una, en una cocina tradicional, por ejemplo, comida gourmet, que necesitarías una, una cocina un poco más grande. Eh, esto es uno de los factores que tienes que considerar. ¿Cuáles son las necesidades para la producción? El otro factor que tienes que considerar es el, es el público objetivo en, en, en términos generales, específicamente. Es decir, si tú necesitas que vayan empleados o que tu, o que tu idea de negocio está basada en que tus clientes potenciales son... Eh, son oficinistas, pues entonces deberías estar cerca de donde están los clientes, donde están las oficinas. Si tu eh, producto es comida saludable, pues entonces yo diría que deberías estar cerca de donde están las clínicas, de donde están las, eh, el público que más se cuida, cerca de gimnasios, cosas por, cosas por el estilo. Entonces, ¿Qué tienes que tener en cuenta? Tener en cuenta uno, el factor técnico, o sea, donde tu espacio se acomode para lo que tú quieres entregar, y el factor de público objetivo como tal, para que no tengas que llamar y traer a la gente. Recuerda una cosa siempre, es más fácil, es más eh, fácil traer al público, atraer al público que traer al público. ¿sí? A un cliente tú lo atraes más fácilmente y es más económico. Que, que, que traerlo de otra parte. Te va a costar más en publicidad y te va a costar más en esfuerzo de marketing y también te va a costar más eh, a la hora de generar resultados y, y conversiones. Así que, H de la PM 2020, espero que tu respuesta esté en lo que dije. Bueno, la siguiente pregunta es de Marco Amador Adanis. Y esto me parece muy bonito porque es de lo que les estaba hablando en principio cuando arrancamos con el video. Nosotros, la verdad es que nos tomamos mucho tiempo en contestar, Casi nosotros tratamos de contestar en YouTube, en, en los comentarios, casi todo lo que podemos y en el tiempo que es posible. Eh, pero en este, con este tema nos, nos tardamos un poco en contestarlo. Pasamos a la pregunta. As... hola, buen video tengo dos preguntas ¿cómo se maneja a nivel de costos el empaque para las comidas express y la segunda es las cortesías o lo que se come el dueño ¿cómo se costea? bueno, como nosotros nos tardamos un tiempo más que prudencial en contestar otra persona eh, le contestó y esta persona fue Marco Aquí no alcanzo a leer, voy a asomarme un poquito por acá. Dice, dice Marco, el empaque podrías agregarlo a tus costos por unidad. Por ejemplo, el empaque de... Si el empaque te cuesta 2 dólares y contiene 20 unidades, quiere decir que cada empaque te cuesta 10 centavos. Esto lo podrías agregar al costo por unidad de la hamburguesa o a los costos variables por mes ya que no todas las hamburguesas necesitan el empaque y lo demás en costos variables totales ya que no siempre será la misma cantidad pero es importante hacer, ¿eh? establecer un límite para tener control y que no afecte tu rentabilidad primero a Marco quien le contestó a Marco Amador muchas gracias y es correctísimo en primera instancia nosotros lo que yo recomiendo eh, lo que yo recomiendo es que y los empaques siempre, siempre se, o sea, si tú tienes en algún momento un servicio de delivery o envías domicilios siempre eh, agregues todo lo que son empaques cajas, servilletas, palitos los palillos para la hamburguesa, por ejemplo, los tarritos para las salsas, si son salsas en bolsitas, las bolsitas, todos esos costos en cada unidad. ¿Por qué? Porque si no lo envías, pues es parte de tu rentabilidad, regresa tu rentabilidad, pero si lo envías, eh, va a quedar allí. Y aún las salsas, en sus, en sus, si no son salsas de bolsita, en las cajitas, las cajitas hay que ponerlo y hay que costear las salsas también, ¿sí? Y hay que ponerle eh, un, un promedio de las salsas con las que tú envías, ¿sí? Para no afectar la rentabilidad, respondiendo el otro tema. Ah, bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, dentro de, en, en la herramienta de costeo que nosotros tenemos, se pueden meter empaques. Hay una, hay una categoría que dice empaques y allí se meten y cada producto, cada receta Llevaría en, en, en su ítem específico. Tiene servilletas, tiene, bueno, se llaman paquetes no, se llaman desechables en la, en, la, en la herramienta. Y entonces ahí puedes meter servilletas, palillos, pitillos, vasos desechables, todo lo que sea necesario de entregar. Y que vaya con el producto a la hora de entregarlo. La segunda respuesta sobre el tema de las cortesías es tan sencillo como que tú tienes que tener ya organizado un, un, un presupuesto, también está correcto lo que, lo que, dice, lo que dice Marco, eh, pero complemento. Eh, tienes que tener ya generado o creado o mm, puesto aparte, dejado aparte o provisionado un presupuesto para las cortesías. Esto también está en un video y lo pueden ver los presupuestos para las cortesías las cortesías también entran como parte de lo que nosotros nos vamos lo que le vamos a dar a las personas especiales que, que nos den un valor agregado el, el hecho de, de darles esa el hecho de darles esa cortesía o para o la utilizamos también para eh, comer los dueños pero entonces lo que se hace es inicialmente saber cuánto te vas a gastar en eso y, eh, o sea, cuántos almuerzos, por ejemplo, tú te vas a comer de, de tu restaurante y lo vas a, a, a poner dentro de un presupuesto de lo que se va a perder en general, sí de lo, que no va, de lo que va a reducir la rentabilidad general. Así que es correcto para que no te coja por sorpresa. Ah, bueno, otra cosa, otra cosa. Eh, es importante que tengas en cuenta que ese presupuesto se debe cumplir. Es decir, si tú tienes presupuestado que te vas a comer tres pizzas, te comes tres pizzas, ¿sí? Y no seis, porque te vas a descuadrar. Lo importante aquí es que en el tema de costeo no, no, se, no se le va a, a cargar a tus clientes, o en teoría no se le debería cargar a tus clientes el costo de tu comida. Eso sale de la rentabilidad de, los, de las ventas de tu, de tu eh, de tu empresa, de tu emprendimiento. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, vuelven y preguntan. Y gracias a, gracias a, a Marco por preguntar y a Marco por contestar. Bueno, la siguiente pregunta es de Vivencias de Lili, que pregunta excelente video. ¿Cómo hago para contactarme con usted? Porque necesito realizar mi plan de negocio. Quiero poner una fábrica de obleas, pero al lado de ella venderlas ya preparadas. Eh, bueno, vivencias de Lili, cada vez que se termina el, cada show o cada video, al final aparece eh, todas las formas de contacto con, de nosotros, eh, incluyendo redes sociales y el número de WhatsApp. Para los que no saben, estamos en Colombia, en la ciudad de Cali, pero atendemos a todas partes. Hemos tenido clientes en Chile, en Panamá, en Argentina, en México, en Canadá, en Japón, bueno, donde quieran, de donde quieran nos pueden escribir y llamar. Eh, también eh, un tema que se había tocado antes del tema de la cuarentena obligatoria era que muchas veces por Instagram nos escribían pidiendo que por favor fuéramos y que los visitáramos, entonces efectivamente nosotros podemos ir y nosotros vamos a donde ustedes necesiten que nosotros vayamos. En Colombia es más fácil y nos transportamos relativamente más fácil dentro del país, sin embargo para Colombia y por fuera de Colombia, Siempre que necesiten nuestra presencia física en el restaurante, ya sea para hacer un diagnóstico, para empezar con un proceso, con un proceso eh, de montaje de un restaurante o de ajustes de, del negocio como tal, van a tener que correr con los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, que me parece que es lo normal. Así que eh, ya me lo han preguntado eh, y vuelvo a comentárselos nuevamente a, a propósito del tema de, de, de vivencias de Lili listo entonces vivencias ya sabes que nuestro número telefónico y nuestros contactos bueno es nuestro número telefónico y a través de las redes sociales nos puedes contactar por allí y también puedes escribirnos a info marketing co que por aquí aparece Bueno, y la otra pregunta es de Verónica Silva Díaz, y pregunta, o dice, quiero abrir un negocio de comida rápida, pero el lugar en el que, o el lugar que elegí, no transitan muchas personas, ¿cree que sería desfavorable? Sus videos me están ayudando mucho, gracias. Gracias a ti, Verónica. Efectivamente, si no transitan muchas personas y tu negocio de comida rápida requiere que las personas entren a tu local, no es el mejor local no es la mejor ubicación. Si tu modelo de negocio implica que, eh, las, que las personas se sienten o entren o que vayan de alguna manera a tu local, debes escoger un sitio donde haya movimiento de, de gente y, y ojalá donde la gente por donde la gente vaya a buscar comida. Me explico, en ciertos países y en ciertas regiones de Latinoamérica y del mundo, hay, hay zonas específicas donde se vende gastronomía, es decir, que la gente sale a buscar específicamente gastronomía. Eh, hay otras partes donde se venden repuestos para carro y otras, y otras cosas. Entonces, si tú quieres, y tu mercado específico es el de Familias, por ejemplo, vete para dónde están todos los restaurantes y donde transiten las personas que están buscando esto. A una acotación, si tu negocio, si tu modelo de negocio no necesita tener, eh, tener eh, Verónica, no, no necesita tener eh, las personas dentro de tu restaurante, entonces, y tu modelo se basa, por ejemplo, en delivery, como toca ahorita por el tema... Eh, sanitario que estamos viviendo eh, entonces sí podría ser interesante plantear el negocio desde un sitio que no tenga nada que ver y, que, y por el cual no transite mucha gente, aparte del tema de seguridad no le veo ningún inconveniente si este es tu modelo de negocios. te, te, te resumo si necesitas que la gente vaya ve a buscar un sitio donde la gente pase, donde pase mucha gente ¿sí? para que puedas atraer al público adecuado si no necesitas tener eh, la gente dentro de tu restaurante, perfectamente puedes tener una planta de producción y hacer deliveries sin que haya mucha, mucha gente transitando. ¿Listo? Espero que haya quedado respondida tu pregunta. Bueno, y nuestra última pregunta es la pregunta del millón y nos la hace Luis Alberto Portugués Gómez. Y nos pregunta, o nos dice, hay cosas que pones en costos que son gastos. No debería de ser incluido. Además, hay que determinar qué porcentaje de la luz es usado en la producción y lo que sea administrativo es gasto. Ok, Luis, en primera instancia tienes toda la razón. Los costos y los gastos en términos contables se separan. Sin embargo, nosotros utilizamos un método llamado costeo variable o marginal que tiene en cuenta costos y gastos variables y costos y gastos fijos, y se utiliza en producción porque suele ser más exacto. Como nuestra herramienta también está pensada en primera instancia, para que sea de fácil uso y comprensión para un emprendedor que quizás no tenga claridad absoluta sobre lo que son costos y gastos y que tampoco lleva una contabilidad formal, unificamos la captura de esta información para que sea menos compleja. Claro que, en segunda instancia, para una empresa más organizada, como puede ser la tuya, este informe de método variable puede usarse internamente para determinar, por ejemplo, la utilidad operacional. Si estás haciendo informes de resultados eh, contables o tradicionales, puedes utilizar el costo de la materia prima de la herramienta, pero seguro tendrás que hacer tu propia matriz para determinar los gastos de venta y de administración. En la segunda parte de la pregunta también tienes razón, muchísima razón. Y es así, que en un escenario perfecto, tú tendrías que mmm, conocer o poder determinar el valor del kilovatio por segundo, es decir, lo que te cobra la empresa de energía por el consumo de energía por segundo. Pero también tenías que, tendrías que poder determinar el consumo de kilovatios por segundo de cada aparato en la cocina, de cada aparato en el salón, las oficinas y así poder eh, hacer el prorrateo del consumo administrativo y de producción. Que si es posible, si, si es posible, que si es práctico, bueno, no es tan práctico y menos para un eh, negocio en crecimiento o apenas recién empezando, como es la mayoría de los emprendedores que nos siguen en este canal. Eh, bueno, pero afortunadamente ya empezamos con nuestra serie de videos mmm, financieros y contables y vamos a llegar a abordar estos temas mmm, o temas parecidos a este con más eh, profundidad. Así que no se los pierdan. Por hoy, Luis, espero que te haya quedado contestada tu pregunta o eh, tu duda frente a lo que es la herramienta de costeo. Para los demás que se les contestó, esperamos que también que haya sido de utilidad la respuesta. Y para los que están viéndolo y no han preguntado, ya saben que pueden preguntar, que podemos, eh, si es una pregunta interesante, podemos eh, contestarla. Y bueno, la idea de esto es que en el canal, el canal se convierta en un foro en el que podemos no solamente entregar información nosotros, sino que ustedes puedan compartir información entre ustedes. Así que, bueno, por lo pronto, no es más. Eh, Recuerden que nuestro canal está abierto para ustedes y que ustedes tienen la misión de emprender. Cuando todo esto termine, vamos a tener muchos negocios gastronómicos abiertos a partir de todo lo que hemos pensado en estos momentos. Recuerden escribirnos aquí abajo, dejarnos nuestra, dejarle comentarios para que nosotros podamos leerlos, saludos. Si nos quieren felicitar, también felicítenos, que nos encanta que nos feliciten. Y si quieren dejar saludos, pues también más adelante les dejaremos ir y, ha y haremos los saludos eh, al aire también. Eh, muchísimas gracias. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales, contactos y todo queda aquí al final. Así que bueno, por todo, muchas gracias y hasta la próxima.